¿Qué tal muchachos? El día de hoy toca hacer el reporte semanal número 4 de Marvel Snap. Muy bien muchachos, una semanita más, seguramente se habrán dado cuenta que el metajuego está bastante movido. Han habido estos ajustes OTA y han hecho que todavía el metajuego se mueva un poco más. He escuchado de gente que me ha estado diciendo que está sufriendo bastante para subir de rangos, en realidad yo también. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es analizar cuáles son los mazos hasta el momento que se están jugando bastante y están rindiendo bastante para rangos infinitos. Aquí estamos viendo todos los mazitos por tier list. Acá hay tier list A tier list B Como pueden ver en total aquí hay 4 millones de juegos registrados en la app Pero acá lo que tenemos que hacer nosotros es filtrar un poquito Porque queremos solamente ver información de jugadores que tienen De nivel 3000 de colección hacia arriba y además que estén entre los rangos 70 a 100. Así que primero comenzamos con el filtrado acá. Y verán que las cosas van a ir cambiando un poquito. Vamos a poner esto a partir de rango 70. Y aquí estamos listos para poder hacer el análisis. Y aquí muchachos hacemos un análisis bastante superficial. De los numeritos que se están viendo en esta lista. Y para que ustedes lo sepan. Y seguramente ya lo saben también. Es que los mazos que se posicionan más arriba. Tienen que ver con el Average Cube. no Ese numerito verde que se encuentra en la lista. Que es lo que determina la ganancia de cubos por partida. Entonces aquí tenemos los mejores mazos en el Tierra. Que Vendría a ser Nebula con 0.43 de average cube y un win rate de 57%. Una popularidad algo baja, en realidad 2.8%, pero sin embargo será control si está tomando pues, una popularidad mayor con un 4.3%. 53% de win rate tiene 0.36 de average cube. Y creo que la popularidad de Nebula es menor debido a que no todo el mundo ha comprado el pase de temporada, ¿verdad? Entonces no todo el mundo juega Nebula. Y por esa razón es que cera al ser un mazo más accesible, lo vemos más presente en el metajuego. Y en este caso en el tier A. Y si le damos un repaso bastante rapidito, los masitos que se encuentran en el tier B, muchachos. Por popularidad, porque creo que me interesa mucho ver la parte de la popularidad aquí. Porque son demasiados mazos. Podemos ver que en este caso el Darkhawk tiene un 6% de popularidad. Es un mazo bastante usado. Me enfrentó a muchos mazos. De Darkhawk, la verdad, pero hay un mazo de Darkhawk que está muy interesante. Que lo están utilizando incluso con Statue. Está bastante fuerte ese masito, Pero pues ahí está. Este debe ser un mazo de Darkhawk clásico 6%. Luego tenemos el mazo de Galactus. También lo están utilizando bastante. Mira, 10%. Y acá en el tier B. Pues acá tenemos el Patreon. También que tiene 6%. Electro RAM tiene 7.5%. Esos serían los cuatro masitos más populares que podemos ver aquí dentro del tier B. Que la gente está utilizando y que les está funcionando para subir de rangos. Pero bien, nos centramos ahora en el Tierra y vamos a analizar cada uno de estos masitos que se encuentran acá. Primero por Nebula, que en realidad... Este es el mazo que más se usa de Nebula. Tiene 18.000 juegos. 61% de win rate, muchachos. No es broma. Esto es un montón de win rate. Y acá tiene 0.55 de Average Cube. O sea, este mazo solo. El desempeño de este mazo solo tiene 0.55. eso es una barbaridad. Eso es bastante bueno. Y acá tenemos pues que en el mazo. En este, en este tipo de mazos. Nebula se encuentra 100% presente. Como ustedes saben. Nebula prácticamente es un Sunspot 2.0. Y acá lo podemos ver en todo su esplendor. Acá este mazo está interesante. Porque acá está utilizando también Statior mira ve Statior Stature Darkhawk, Jeff también que es una carta de serie 5, también hay bastante gente que lo ha comprado a Jeff, es una carta muy buena, es una carta de 8 cubos prácticamente pero acá pues eh, cosas interesantes acá hay algunos combos también, si Jeff se mueve o Polaris mueve alguna carta pues está activando el Spider-Man Morales de que se baja a uno de coste, tienes ahí a Korja Rock Sly que va a sinergiar con Darkhawk tienes también a Black Ball que va a sinergiar con Statior o sea este es un mazo muy fuerte muchachos y acá tienes incluso un Shang por ahí, si es que te lanzan algo demasiado Grande, tienes a Sabu para poder Sinergiar con Shanshi, lo lanzas a un coste menor Y terminas haciendo una buena cosa Incluso acá tienes Encantres también Si en caso por ahí te están jugando Darkhawks Patriots, ¿no? Eh, yo he visto que te están Jugando mucho eso, y acá pues Un Encantres también estaría muy buena para poder eh, Eliminar o eh, digamos este Perjudicar la estrategia del rival Y ahora nos pasamos a analizar el siguiente masito De cera muchachos, que como pueden ver acá El Average Cube es más bajo que El Average Cube promedio que tiene de uso de Masos. acá podemos ver que el Average Cube tiene 0.34 con respecto a 0.36, en el caso de Nebula era 0.43 el promedio mientras que el mazo más eh, famoso, se podría decir el más usado, tenía 0.55, y acá sí podemos notar, digamos, una gran diferencia entre estos dos masitos pero bueno, pasemos a ver entonces el mazo específico que tiene este Cera Control, y este es un Cera Control que ya conocemos todos, que ya hemos visto, que ya hemos eh, digamos, incluso nos han jugado o lo hemos jugado también, y es un mazo Cito interesante que tiene counters, ¿no? Tienes a Killmonger, Shanshi, en Encantres. Eh, acá, bueno, acá no hay Sabu, la verdad, pues, ¿no? Porque digamos que acá no, no lo usan generalmente. Y acá tenemos, pues, Ángela que está combando, pues, ahí con los misterios. Ahí tienes a Bishop también para que se pueda bostear todo lo posible con los misterios también. Eh, Lizard también lo ponen acá, pero bueno, Lizard ya es una carta que no se usa tanto por el nerfeo orira, ¿no? Es como que le ha bajado un montón su su rendimiento al Lizard pero de todas maneras este masito a pesar de todo esto sigue todavía continuando vigente y se sigue imponiendo entre todos los demás mazos que se encuentran en el tier B, y acá como podemos ver las cartas que son fijas en este mazo generalmente van a ser Sera, Shanshi y Killmonger, la verdad muchachos ahorita Killmonger también ha agarrado bastante fuerza, incluso se está utilizando como una carta mandatoria en muchos mazos debido a que te están utilizando Nebula el uso de Nebula, la creciente popularidad de Nebula, ha hecho que esta carta de Killmonger se vuelva una carta muy solicitada también en el metajuego, es una carta muy buena, pero acuérdense que la respuesta a eso también vendría a ser Armor ¿verdad? entonces acá también Killmonger tienes que tratar de lanzarlo lo más rápido posible porque antes de que la defiendan a Nebula con un Armor o defiendan alguna carta valiosa de coste 1 con un Armor también así que de eso tienes que tener bastante cuidado. Muchachos ya hemos terminado el análisis de los masitos específicos que se encuentran en Tier A pero ahora queremos saber cuáles son los mazos que tienen mejor rendimiento de manera general dentro del metajuego. Lo que quiero que se den cuenta aquí muchachos es en el filtrado lo que he hecho ahora y no sabía la verdad que tenía esto eh, un tape y me ha gustado bastante es que lo que puedo hacer es filtrar los mazos por average Cube, pero que tengan al menos más de mil juegos, como pueden ver acá he podido subir o bajar esto de aquí hasta mil juegos ¿no? entonces con mil juegos me parece que ya está bastante decente para poder terminar que un mazo pueda ser eh, ciertamente efectivo y que el Average Cube se pueda cumplir un poquito más ¿verdad? entonces acá vamos a revisar cuáles son los masitos que tienen a partir de mil juegos a más con el Average Cube más alto posible, aquí estamos viendo que tenemos un mazo de destrucción, oye el mazo de destrucción acá está bastante bueno es un mazo que ya había visto antes que incluso está siendo muy popular sobre todo el que le da mucho empuje acá es el Doctor Doom también Lo lo que me extraña es que no usen a, a líder porque líder la verdad también es una carta bastante buena pero doctor doom también ayuda bastante para poder posicionarse con poder en otras ubicaciones eh, muy buena muy buen mazo muy buen mazo la verdad 0.67 de, de average cube 58 de win rate y tiene tan solo 1200 juegos eh. mira que está por encima del mazo nebula que hemos visto en el tierra con este con statio. o sea este mazo de acá también está bastante interesante solamente que de los counters que tiene este mazo Generalmente es que si te tiran un Cosmo te tiran un Armor ahí donde vas a tirar Bucky Barnes y vas a hacer todo tu Todo tu caos de destrucción pues te van a malograr bastante la partida pero mientras todos destruyas y hagas wave en turno 5 creo que este mazo va de maravilla ahora el siguiente mazo sería cera control y acá también hay algo que me extraña no sé por qué este mazo no es el que estaba como mazo referente en el mazo de la en la parte de las tier que estábamos revisando porque aquí si se dan cuenta este mazo tiene 3100 juegos frente a los 1800 juegos que tenía el otro mazo y acá tiene 0.61 de average cube mientras que el otro mazo tenía 0.33 32 me parece entonces no sé por qué un tapet no lo ha eh, considerado este mazo para que vaya al otro lado, ¿no? Eh, no sé por qué han puesto uno de menor rendimiento, la verdad no tengo idea ahí, pero de todas maneras acá lo estamos viendo, ¿no? Y acá yo justo les decía Sabu por las cartas de coste de coste 4, y acá este, ¿no? Efectivamente tiene Sabu también, que está muy interesante, porque ¿qué pasa? La sinergia de Sabu y Cera puede llegar a ser muy brutal, ¿no? O sea, puede, puede hacer que estas cartas de coste 4 terminen siendo coste 2 también, muy interesante eso. Entonces acá tenemos este, este masito Que tiene también un rendimiento bastante bueno 0.61 eh, Luego abajo también está Dead Wave Que vendría a ser lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo, ¿sí? No, no ha cambiado Ah, bueno, han puesto un Aero <risa> Han puesto un Aero en lugar de un Shang-Chi Para tener una opción más de movimiento Combinado con cera Pues también Aero es bastante eficiente acá Pero por lo que parece El mazo de arriba tiene mayor Ah, bueno, este tiene más juegos también 1700 juegos 0.58 Digamos que deben estar bastante por ahí, ¿eh? Ahora, acá está el Baby de Landshark, que también tiene 10.000 juegos. Este mazo sí tiene muchos juegos, muchachos. Está muy interesante. Y vamos a ver acá qué es lo que está pasando aquí. A ver, tenemos 10.000 juegos... Y aquí, claro, pues este mazo de acá También es un mazo bastante bueno Ese es un mazo que hemos revisado eh, Que habíamos revisado antes Y este es uno de los mazos que usan bastante también Es un mazo muy pedidito Es un mazo muy interesante, también como les digo Tiene ahí todas las sinergias del, del mundo Con Rock, Slycore, incluso tienes acá Nightcrawler, Jeff, también para hacer los movimientos Con Miles Morales, es que tiene sinergias Por todos lados, y lo que pasa es que estas cartas De acá, muchachos, son unas cartas muy duras El, el eh, no sé El Black Ball, Stature, son Cartas que un Shang-Chi no puede eliminar, la verdad que son es un mazo bastante sólido en ese aspecto. Y encima cartas que salen por coste 1, ¿no? como Statius, Spider Morales, una cosa interesante, la verdad, ahí con sus counters, como Encantres y Shang-Chi también, ¿no? O sea, como para estar todo terreno, este mazo, bastante bueno, la verdad. Luego, acá está el mazo que hemos visto. Acá está el de Nebula, ¿no? Un mazo nebula bastante interesante también. Eh, que está también arrasando bastante con Average Cube. Incluso lo tienen combinado. Este es el mazo que ya hemos visto. Es como el mazo de acá. Este mazo Comparado con este mazo de Nebula, el mazo de Nebula es más premium, por supuesto, ¿no? Porque este mazo de acá tiene una carta que vendría a ser Nightcrawler, ¿no? Eh, en vez de Nebula, ¿no? Y eso lo hace un poquito más, eh, ¿no? Un poquito más barato, pero igual, pues tienes cartas como Jeff acá, ¿no? Statue, ¿no? Que son cartas que ya lo hacen más premium y encima con Nebula, que es una carta de pase de temporada que no todos tienen, hace que este mazo sea eh, mucho más eficiente todavía, ¿no? Mucho mucho mejor, porque Nebula, como ya les decía, tiene un factor psicológico y fuerza prácticamente al oponente lo presiona bastante o lo condiciona bastante a que tenga que estar jugando en la ubicación donde se encuentra nebula pero bueno muy interesante todo lo que se está viendo acá les quería enseñar solamente algunos mazos que tenían en una Average Hughes bastante alto para que ustedes lo tomen en cuenta y algunas cositas también que les he dicho acá de cómo pueden ser conteriados no en este caso cosmo armor no molestan bastante incluso también sandman acá rampeo molesta mucho este mazo acá de la derecha también eh, este masito de acá la verdad. Este mazo de nebula que tiene Stature Black Ball. Este es más difícil de conteriar. De repente la manera de poder conteriarlo un poquito. Es tal vez con el Sandman. Tal vez con el rampeo. Un poquito que lo puedes condicionar. A que no puedas jugar muchas cartas en turno final. Pero viejo. Este mazo de acá es bastante explosivo. Yo me he enfrentado mucho contra este mazo con el mazo que ando jugando actualmente que lo tengo ahí en el video, acá en el canal lo tengo subido también que es el mazo de nebula con, con continuos, pero este mazo de acá es bastante complicado de ganarle ¿eh? es bien complicadito, es un mazo muy fuerte y Statur, la verdad le da otra dimensión a este masito combinado con Black Ball. son muy buenas cartas y pues espero que de repente alguno de ustedes tengan esta, alguna de estas cartitas de acá para poder armar estos masitos y poder comenzar a tratar de subir de rangos, muchachos y aquí una pequeña rectificación con lo que acabo de decir hace unos minutos atrás con respecto a al mazo de cera control en el mazo anterior, donde habíamos visto a Sabu, les había dicho que por qué un tape no lo tiene considerado en este lugar, ya que tiene una vera mayor. Pero la verdad, acá es que yo me había no me había percatado, digo, me había equivocado al momento de ver la cantidad de juegos que tenía este mazo. Pensaba que tenía 1800 juegos, pero tiene 18000 y el otro mazo tiene 3000 y algo. Me parece entonces, eh, obviamente, por la cantidad de juegos, le dan eh, más preferencia, digamos, a este mazo porque esto es lo que va a tener una data más real. Mientras más eh, cantidad de juegos más se acerca a lo que uno quiere ver con respecto al rendimiento de este mazo y su win rate por tanto pues acá el sistema está bastante bien yo la verdad es que me había me había equivocado con ver el número de cantidad de juegos pero luego de eso todo bien bien muchachos voy a cerrar el reporte semanal siempre diciendo cuál es mi mazo favorito de todo lo que acabo de ver acá y la verdad el mazo que más me ha encantado es el mazo de acá de nebula que tiene stature es un mazo muy interesante este mazo de acá tiene una buena cantidad de average cube la verdad y es un poco fuerte incluso he visto que a su costado hay otra versión también que está jugando con Clow, verdad Clow crawler pero claro el tema acá es que tú quitas jeff estás quitando nebula y es como que acá tienes más chances de poder este tener cartas más fuertes no que tienen presión psicológica sobre el oponente entonces yo prefiero eh, mil veces este mazo de acá de la izquierda porque obviamente también tiene cartas más eh, caras cartas eh, más valiosas a nivel de habilidad y la a mí la única carta que me falta nomás aquí es esta es muchachos que la tengo ahí en piñada en la tienda de tokens por 3000 de tokens pero me duele un poco gastar en esa carta porque sé que si gasto los 3000 de tokens en Stature no voy a tener después tokens para poder comprarme dos cartas que van a venir este casi a fines de mayo, verdad? Que vendría a ser el Alto Evolucionador y el Tribunal Viviente. Pero creo que voy a hacer un esfuerzo de alguna manera porque la verdad, esta carta acá de Stature está bastante buena. O sea, eh, ahorita, ahorita en este momento, el meta está bastante, bastante digamos, este movido. Hay muchos mazos que se están jugando. Y esta carta de acá está conformando un mazo que se está haciendo bastante fuerte. Inclusive para nivel de torneos y todo eso creo que está ahorita es una carta. O los mazos de Stature son el nuevo Thanos. se podría decir. Porque he visto que se está jugando bastante también. Así que esto ahorita es bastante competitivo sobre muchos de los mazos que existen. Esto no quiere decir que los demás mazos sean malos. Todos los mazos, hay muchos mazos que son bastante buenos. Y que si este mazo no roba bien o le va mal en las ubicaciones. Por ahí también no va a ganar por supuesto. Pero sí la verdad es que tiene muchos Dentro de lo que estoy viendo tiene muchas herramientas, no tiene muchos outs por ahí para poder ganar la partida. La verdad está bastante bonito yo la verdad este 12 no sé, creo que voy a hacer el esfuerzo al final y comprar Statue. porque estaba pensándolo y creo que ya viendo esta data de acá con esto me parece que ya me termino de convencer de comprarla y ya después veré cómo consigo los otros 3000 tokens para poder este comprar al tribunal viviente, ah lo que sí es muy importante y para los que estén considerando comprar Stature por 3000 de tokens Stature baja serie 3 todavía en el mes de julio me parece, ya o sea no va a bajar este mes ni va a bajar el siguiente va a bajar en julio entonces ahí se podría decir que rentaría o valdría la pena, digamos, si es que es por el tiempo de espera, no por el tiempo que se va a demorar esta tiro en bajar a serie 3 que se pueda adquirir porque el valor competitivo que tiene ahorita es bastante grande yo no sé la verdad si a esta carta la vayan a terminar nerfeando porque tiene mucho poder no sé si se vuelva como una especie de, de Miles Morales y la deje en 1-5 también o en 5-5 o de repente le bajen un puntito o algo así no es muy probable que la terminen nerfeando porque el poder que saca esta carta cuando cumple su condición es totalmente explosivo. Pero bien muchachos, espero que les haya gustado el reporte semanal número 4. Si tienen alguna duda o consulta, ya saben que aquí tienen la cajita de comentarios. Y aquí su servidor está para poder contestar cualquier duda que puedan tener. También recuerden que de lunes a viernes estoy haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada. También si gustas te puedes acercar ahí. Cualquier duda que tengas pues o puedes entrar a saludar. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.